¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo saca inmediatamente, aunque sea sábado? Y no le podían replicar a estas cosas. Observando cómo los convidados escogían los primeros asientos a la mesa, les refirió una parábola, diciéndoles, Cuando seas convidado por alguien, a unas bodas no te sientes en el primer lugar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 Dijo el siervo, «Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar». Dijo el Señor al siervo, «Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena». Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les decía,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 pasaba a Esrón y subiendo por Adar daba vuelta a Carca. De allí pasaba a Asmón y salía al arroyo de Egipto y terminaba en el mar. Este pues será el límite del sur. El límite oriental es el mar Salado hasta la desembocadura del Jordán y el límite del lado del norte desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán. Y sube este límite por Betogla y pasa al norte de Bet-Arabá y de aquí sube a la piedra de Boán hijo de Rubén.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 y rodea este límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa, y sale a las ciudades del monte de Efrón rodeando luego a Baala, que es Kiriath-Hearim. Después gira este límite desde Baala hacia el occidente al monte de Seir, y pasa al lado del monte de Hearim hacia el norte, el cual es Quesalón, y desciende a Betsemes, y pasa a Timna. Sale luego al lado de Ecrón hacia el norte, y rodea a Sicrón, y pasa por el monte de Baala, y sale a Jabneel, y termina en el mar. El límite del occidente es el mar grande. Este fue el límite de los hijos de Judá, por todo el contorno, conforme a sus familias. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anak, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los tres hijos de Anac, a Cesai, Aimán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Zefer Y dijo Caleb, al que atacare a Zefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Toniel, hijo de Senaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes?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 Sif, Telem, Bealot, Azor Adata, Keriot, Esron, que es Azor, Amam, Sema, Molada, Asargada, Esmon, Betpelet, Asarsual, Azar-Sual, Berseba, Bisotia, Baala, Im, Esem, El-Tolad, Kesil, Orma, Siklag, Madmana, Sansana,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 Adasa, Migdalgad, Deleán, Mispa, Joctel, Lakis, Boscat, Eglon, Cabón, Lamam, Kitlis, Hederot, Beddagón, Naama y Maceda. 16 ciudades con sus aldeas. Libna, Eter, Asán, Gifta, Asena, Nesib, Keila, Axib y Mareza. nueve ciudades con sus aldeas.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 11 ciudades con sus aldeas: Arab, Duma, Esán, Hanum, Bettapua, Afeca, Umta, Kiriatarba, la cual es Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas: Maón, Carmel, Sif, Juta, Jezreel, Jogdeam, Sanoa, Caín, Gabaa y Timna, 10 ciudades con sus aldeas: Alul, Betsur, Gedor, Betanot y Tecón, seis ciudades con sus aldeas. Kiriat Baal, que es Kiriat Jarim, y Rabá, dos ciudades con sus aldeas. En el desierto, Betarabá, Midin, Secaca, Nipsán, la ciudad de la Sal y Engadi, seis ciudades con sus aldeas. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos,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 hasta el límite de Betorón, la de abajo, y hasta Geser, y sale al mar. Recibieron, pues, su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarotadar hasta Betorodón, la de arriba. Continúa el límite hasta el mar y hasta Mikmetat al norte, y da vuelta hacia el oriente hasta Silo, y de aquí pasa a Janoa.